Hola amigos pescadores, bueno esta nota la realizamos finalizando el mes de diciembre de 2022 en el parque de los niños junto a nuestro sobrino Nicolás ahí en, en el parque nos encontramos con un youtuber muy conocido, Videos de León y la verdad que hicimos una pesca espectacular de sábalos una especie que ya no es noticia que se esté pescando muy bien sobre todo si usamos la carnada ideal para este tipo de pesca, que son los harinados en nuestro caso empleamos el harinado GR Harinados a quien le agradecemos ahí a Bati la verdad que funciona muy bien eh, empleamos el que viene en gusto de vainilla la preparación es muy sencilla, viene más o menos en un envase de un kilo eh, lo ponemos en un bol medio kilo luego le agregamos azúcar, esencia de vainilla y le da más o menos un cuarto de, de harina para que ligue y bueno sacamos agua ahí mismo del lugar y lo le vamos agregando agua hasta el hogar que se ligue eh, la ventaja de este tipo de carnada es que bueno se, se emplea en la línea coreana se hace un, una masa redonda digamos y cuando cae en el agua eh, en el fondo va desgranando y eso hace que atraiga mucho tanto a bogas carpas y en este caso a los sábalos eh, es una carnada muy abundante y por lo tanto ofrece mucho atractivo a, a, a las especies, ¿no? así que se dio muy bien la pesca eh, luego estuvo en la primera semana de enero, estuvo cerrado el parque y a partir del 6 reabrió ya con eh, la Buenos Aires Playa donde ofrecen al, al turismo eh, una playa y juegos acuáticos para los chicos ya hay muchísima gente, está muy difícil eh, el tema para ir incluso creo que hay una pequeña zona donde se puede pescar, no en todos lados eh, una pena, pero bueno, eh, el pique estaba muy bueno, así que bueno, eh, le dejamos estas imágenes de una pesca económica, gratuita, costera. Veremos si más adelante, pasado el verano, podemos volver a concurrir y bueno, traer alguna otra nota de este hermoso lugar aquí nomás en Capital Federal antes de Vicente López. Mira, tira lindo, ¿no? Acá estamos con Nico en el Parque de los Niños. Una pesca hermosa, mira qué lindo sábado. ¿no? Espectacular. Le, le hicimos... Después de muchos años agarró la caña de vuelta, Nico. Muchas redes sociales, pero poca pesca. Vamos, mira qué lindo sábado. ¿eh? <ríe> poco pesca. Sí, canal poco pesca. Así. No, no, para que te tire el medio mundo. no, no acá no, no hay ayudantes de mucho mundo, todo está que Bueno Nico, ¿te gustó? Sí, un poquito. ¿Cómo un poquito? Un poquito tironeo. Tironía, ¿sí? lindo, ¿cómo no? Sí, sí, lindo pique. Ponelo así, digo, para acá, hacia lo ancho, Ahí, pero estiralo para acá. Lindo. Igual, escúchame. Para volver a la pesca está bueno. Sí, para volver, para, de a poquito. Ahí. Tíralo. Vamos Leo. Estrella floja, ¿no? ¿La había dejado? Ah, Claro. Para flojar, ¡Ay! Qué... No, y ahí hay piedra también Algunas alguna veces se pierde también Sí, pero bueno No importa, hay pique Ah, está enredada con otra más De, li, de hilo Ay, rojo esa es, esa es, es... enemigo con equipo ultra liviano alguna pescada de pescado con una caña tan chiquita una caña de bolsillo pero eficiente y eh, va va va va la güey tiene que pesca igual Ahora aparece eh. Eh, Ahí anda. Estamos con harinado de GR harinado de Bati. Se lo dedicamos a Bati que nos dio el harinado espectacular como funciona. No le dejo en la caña primero, porque está medio Eso. está medio floja la estrella. Mira qué cañita, León. La... la traje en el bolsillo, la caña esta. Es de juguete, sí. Mira, mira que lindo sabor. Claro, para esta pesca. Es pesca para, para los niños. Sí. La meten en cualquier lado, esa cañita. Está saborito. una lacito que realinado. Se lo dedicamos a Bati, que te realinado. estamos con León. Nico, esta vez con caña bien livianita. livianita ¿Te la la gustó? Ahí abajo, pero sacamos el más grande. El más grande. El más grande con la más chiquita. Bueno, va para el agua, dale. Espectacular esa balón. Mira. La ¿Qué está la Mira la cañita. La cañita Espectacular. León con el coche. Espectacular. Acá estamos detrás de cámara, mirá La escena, detrás de escena Otro pique Muy bueno aquí en el Parque de los Niños ayudarlo a León acá, para que entre en foco sí, está con la voz por acá ¿que qué hasta aquí se descansaba para sacar esto solo que poquito pues la tiramos. Sí, la sí. tiramos. Ah. Ya vegano, ya vegano también. que la agarres más arriba la caña. La mano más arriba, más arriba. Ahí va, venite más para acá, por arriba de, este, de este. Vamos con GR siempre arranca. Muy linda pesca en el parque. Espectacular. Gratis. Divertida. está liviana, Mirá qué linda, mira que lindo. ¡Puta! Ah, se enredó con... Y andan ahí los dos peleando, ¿eh? ¿Safor? ¿No estás por arriba? Por arriba está. Por acá, Nico, por acá. Medio que ya está enroscada, me parece, ¿no? Está enroscada, trae nomás. ¿Se enredó con la otra? ¿Vos traes, Nico? ¿Cómo no puedes? ¿Qué onda? Bueno, acá estamos con la clave del éxito. G, chocolate y vainilla. Espectacular. Ahí está bien, está bien. Bicho. ¿Eh? Saco nylon ahí. Ah, está enredado. Uh, uh, uh. terrible la fuerza ahí. salvó la sombrita. ¿Pero está enganchado con una línea? ¿Y entonces los palos. Ah, qué cosa que tiene. ¿Qué, qué tenía este sabalote? Una polenta. Entonces tenemos modelo oficial de parque de dos niños. ¿Cómo tiraba? este es modelo oficial de Parque de los Niños la presentadora de sábado la presentadora de sábado sí. Sí, pescadora y sábado todo, los <risa> <risa> todos son... bueno, acá estamos con León un gran youtuber amigo de la pesca acá en Parque de los Niños nos va a enseñar su truquito ¿eh? Ahora, harinado, harinado dulce con dulce de batata ¿no? después para pollo bebé, con alguna polenta, con cualquier cosa. galletitas rompí galletitas de supermercado. Sí. Ves, tarota, sí. Esto que vamos a meter en bolsa. Entonces, en cebador metemos arenado. En anzuelos. Sí o sí. Hay que... Anzuelos tienen que flotar, por eso. pol o eva Bien. Tenderita de eva o bolitas de pol Esto pol se usa en digamos, en construcción, en piso, algunas veces tira, después puff, se llena puff, con Tiropolis. Perfecto, para, para que el, el anzuelo trabaje elevado, digamos. Claro, porque la comida tiene que estar abajo y el anzuelo tiene que flotar. Bien. Después, bolsa, desradable, dio es como de una gelatina. Bien. Entonces, llenamos bolsa un poco abajo, después cebador con cebo y terropol y después terminamos llenando bolsa entera En dos minutos cuando cae al piso, al fondo, se desaparece bolsa y se queda cebador y mucha comida cerca Algunas pequeñas fracciones van a ir con corriente Entonces, peces va a buscar de donde viene comida Algunas pedazos más grandes va a quedar cerca de cebador por eso va a estar como un camino por corriente hasta la Punta, donde está Salvador. Sirve para sábalo, carpa, bogas, bueno, todas que quieres más. Bueno, <risa> bárbaro León, te felicito por tu éxito en el canal, ¿eh? Gracias. Espectacular lo tuyo, es ¿eh? para <risa> divertirse. Es para divertirse, sí, sí. Claro. Acá estamos esperando, ya sacó León, ¿Lo sacaste, no? Sí, casi sábalo. Sí, es más o menos. Ah, espectacular. O menos. Lindo día y con pique. Estamos en el Parque de los Niños Parece lindo Venite por arriba de esta En Parque de la niña, mucho pique, recuerden venir con harinado, gr harinado, anda muy bien, El amigo Bati, sábalo para los que piensan que no pican, acá pican espectacular. Lindo sábalo, es muy largo. Esto sábado, amigo. A ver, va fotito. Tiroño lindo, ¿no? ¿Lo volvemos? Lo volvemos. Ahí sí. Este está bien vivido, ¿eh? ¿Por arriba? ¿O por abajo? Ah, y otro, y otro. ¿A quién le vamos a regalar un kilo de harinado? ¡Ojo que la bolsita está roja! ¡Está rota ahí arriba! ¡Ahí mirá! reharinado? ¿Te lo manda Bati? Bueno... El si de vaya. chocolate. Si, si no tenés pique, te hace una chocolata. ¡Claro! yo siempre hago así <risa> no, anda, anda muy bien, la verdad que Gracias, vamos Batitelo a tomar regalo. y después filmamos videos sobre este Dale. arenado Bueno, gracias León Estoy no, con este,